Pero no los vamos a tocar como se lo echan los sonideros con pitch. Para que lo vote toda mi gente de Puebla, para toda mi gente de Puebla, la gente de Cholula, Amozón, Chacapa. listo y otro cachito porque el grupo de la cumbia no sí o no dice The other half of it was aplausos que pasó con esos aplausos qué...